Aquí, ¿cuándo está acá, avancemos un Vamos a Star Wars. ¿Qué dices vos, Star Wars? Star Wars, es que sabéis que deberíamos. Ya, es que hay mucho que hablar de Star Wars y todo, pero me gustaría. Sabéis que de verdad deberíamos hacer un video del desastre. Desastre de Guión. así sido comentario de mierda de la última trilogía. Que es, bueno. Pero, yo prefiero que tomármela. No, no, es, es, es como ver un buque gigante hundirse. Una no, guardia que no podéis dejar de ver, ¿cachai? Como así. So antes claro. No, pero de verdad, eh, eh, Star Wars, la última trilogía está ahí. A ver, las tres películas independientes son muy entretenidas. Independiente. Independiente. Tú veis la uno, la... estoy hablando de la última, de la última tres. Bueno. Tú veis la otra, y tú veis la otra, y por cierto, por, ¿Sí? ¿qué ¿Ah? ¿Cómo? Pero, Definamos, porque... ¿qué estás hablando? Que, eh, ¿Las tres últimas, cachai, de la fuerza? donde sale el... Las tres la últimas ami, de la... Las tres últimas. Las tres últimas. La la, la ¿Cuáles son las tres últimas? Pues las tres últimas. Ya. Yeah. La... No, ya no, no, no, no sé los números, entonces no da lo mismo. Pero las tres últimas, las Está entre medio, eso si No, no, que que no la, pero no es en la trilogía. ¿cómo? Estoy hablando de la trilogía. La trilogía, la... Sí, sí. Las, las tres últimas, que un desastre culeado de... Eh, claro, bueno, taquillera, tú las veis independientemente, a lo mejor son súper buenas, cada una, por sí sola, pero cuando tú juntáis las tres, en guión, que es lo más importante de la trilogía, por eso está haciendo una trilogía, no estáis haciendo otro, tres películas independientes, cuando tú juntáis el guión de las tres, weón, es, es, una, weón, es una locura, weón, es una, eh, no tiene patas ni cabeza, es un fracaso absoluto. De verdad es como ver un buque jugado, gigante así hundiéndose y, y, y ser espectador de esto. Entonces, siempre maravilloso, siempre maravilloso ver un, un, un, un buque gigante hundiéndose. Por, sobre todo por el ego de estos locos. Están así, están así que estos locos cuando empezaron con la trilogía tenían en mente una cantidad de película, juguetes, empezar con otra, otro volón, con, con otra franquicia y, y les fue tan mal que desanularon todos los planes. Y finalmente terminaron enfocándose en el Mandaloriano y en esta serie de dibujos animados chiquititas que no han no pensado pero que le está dando dividendos porque el Mandaloriano por último el Mandaloriano la, une, la Uno rescató muy bien el espíritu de la Star Wars original, ¿cachai? Entonces por ahí sí, va. por, por ahí va. Pero la última trilogía, con insisto, eh, podríamos hablar de esa así weón bueno, en un capítulo completo porque de verdad de verdad o sea, hay muchas bolas de producción y, y, y personajes que quedan a la mitad entre medio frases que no tienen sentido una película que va para un lado la segunda película te dice la primera película no es nada que ver vamos para allá y la tercera película te dice oye perdón por la segunda no era nada que ver la primera era y vamos no, para acá no. ¿Cachai? Eh, sí que una pelea por ahí hubieron dos directores diferentes es que no, sí, pero es que eso está establecido eso está establecido desde, desde, desde siempre la gente piensa que que como que a ver se, pi, se piensa bueno, ¿no? el está desde si, es que la gente piensa la gente piensa que es como que el guión está listo y es como que viene el director a grabar el guión, y no, tú cuando contratas a un director, el director puede hacer y deshacer esa es la pega del guión lo raro lo raro es que no, no, lo raro es que hayan decidido dar como un giro en la en la segunda que la segunda de ¿cómo se llama la segunda los últimos jedi que se notaba que querían como hacer desaparecer los skywalker querían hacer picos con todo para volver a empezar con otros personajes y poder expandir el universo y, todo. y en la tercera como que volvieron de nuevo a los skywalker de hecho se llama el renacer de skywalker y, y, y claro es como el hundimiento del Titanic en realidad eh, es maravilloso de ver, es maravilloso de, de hablar para hacerla cagar, eso es, porque de verdad estaba Mira, muy yo, mal, yo mucha plata con eso, yo vi la uno la dos y me faltó la 3. hay una, hay una que me faltó la 2, sabes que hay ¿Sabes cómo esa dónde se cayeron con esa wea hicieron como tratando de hacer guapoin y le decidieron mal por ejemplo mataron a Hanson al tiro la apología la apología penca que le hicieron a Darth Vader, ahí, con un casco weón eh así con una fogata de Vader, chacha. -cha. y lo más penca todo esa película que lo lleva y weón te rápido Sí, lleva ah, queda ahí la loca súper es eso queda super rápido entonces pues, ah. no igual, tiene cosas buenas por ejemplo que de repente también siempre te mostraban en en películas te mostraron paisajes siempre nórdicos, era como sé, nieve, tierra, eh, cumbres, huevón, y sale así como en cancún sale un peleando en Cancún, sale unas palmeras, una parte, esa guarda, fue un claro que son invasores es como que le gritan, Hay un personaje moreno, negro, lucha hacia ese hueón, Se trata de comer a la, a la principal, pero no se la come Ah, pero, pero que, es que, digo, la... pero que eso que digo. Pero es que eso que, que digo. Sonido, a, la, a la fuerza, como que. Cero función. Es un, un, un guau que peleaba y se, y se negó. Quedó ahí, como que. Como, pero no, que. Sí, pues a eso voy con, con, que, con, que, con que a lo mejor si veis una película independiente son todas buenas, pero cuando las juntáis no no pasa Porque, por ejemplo, el negrito, eh, no me acuerdo cómo se llama el, el personaje. Eh, ¿Personaje? Sí. Se llamaba Finn. Eh, que era un, era un Star Trooper. Eh, ese, al principio era interés romántico. Se notaba mucho que era interés romántico de Rey, que era la protagonista. De hecho le termina diciendo vente conmigo, vámonos, escapémonos de acá, weón, hasta que te conocí, yo no sabía quién era y todo lo que. En la segunda, en la segunda, sin explicación, ya no hay interés romántico. Se nota mucho, ya es solo amigo. Porque el interés romántico va a ser la chinita. Una chinita que hay, y que finalmente incluso le da un beso. Y en la tercera, ya la chinita la sacaron de partida, la rey en ¿no? La historia. Entonces Y le agregan una negrita al final. Y, y que también hay como un medio interés romántico medio raro, entonces ya hay cachai el personaje ¿no? tenía una dirección acá, tenía otra dirección acá y tenía otra dirección atrás y, y que entre las tres no pegaron, que es la mejor representación de, de, de la historia en general, ¿cachai? que no no no no no por ninguna de las partes, ese principalmente, ese principalmente yo creo que el, el, el gran error es que no nunca tuvieron un guión de las tres a la vez Da toda la impresión de que tuvieron hicieron el guión a, a la primera, de la primera película, y todavía no tenían el guión de la segunda. Era como ya, terminamos la primera, pues contratamos a otro director y contratamos a otro guionista y empezamos con la segunda. Y eso es un error, sí, pero es que porque tú, si estás haciendo una trilogía, tenés que. Desde el, primer, desde el primer segundo de la primera película, tiene que estar pensado en el último segundo de la tercera película. Es el, así arma un guión bacán y en con, contexto, que se, Y que cuaje Entonces da la impresión de que los huevones hicieron la primera película con un primer guión y un primer director, terminaron y dijeron, ya, ahora vamos veamos recién ahora cómo sigue para adelante. Y creo que es un error como, no sé si de concepción, de producción, o falta de... No de pero artística, no sé. ¿Qué me lo tiene esa que el director original que está ahí? ¿ya? Tenía pasado a las nueve. Yo sabía que el loco con una hueá de tecnología no pudo hacer la. El George la, Lucas. La, sí, la, sí ¿no? no, George Lucas tiene. sí, tiene, tiene los nueve. Tenía las nueve. Tenía los nueve tiene... Pero pero también es un poquito un mito, porque el loco eh, tenía las nueve, pero por ejemplo, de la de la uno, la dos y la tres, que serían las de Obi-Wan Kenobi, la de Anakin Skywalker, ¿ya? Esa, esa la, la, la película final, no termin, terminó como en un 80% nada que ver con lo que había escrito George Lucas en realidad. Pues, ¿eh? Porque luego loco que no se da lo mismo, No, porque, no no, el, el, el, no, no, es que lo que pasa es que, a ver... En el, el, el cine, sobre todo cine de producción, muy caro y, y de mucha logística, hay un guión, se escribe un guión, pero cuando termina la película, el guión varió mucho. O sea, no, no mucho, varió en muchas cosas. La estructura del guión generalmente se queda, pero varió muchas cosas. porque qué? Por volar de producción. ¿Cachai? Eh, eh, contratamos a una loca de pelo largo, y un día antes de la grabación se cortó el pelo y se peló. Bueno, ya, no, no, no. puta, ya, puta, la weá, ya, a, al personaje no le esperado. No sé. Entonces lo peláis, peláis al personaje. O, o, mira, este día teníamos que grabar en el desierto y llovió, llovió, weón, llovió en el desierto, eso nunca había pasado. Llovió justo y tenemos que grabar. Ha pasado en película, usted, esta misma historia. Ah, ya, entonces, puta, hagamos la escena, no la hagamos en el desierto, hagamos la... Hagámosla dentro de una casa y hacemos como que el desierto está atrás. Entonces, la producción también te va cambiando el guión mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y, y esas son cosas que, claro, pues no, no, no, no, no, las tienen, no las toman en cuenta. Pero yo Lucas, escribió las nueve, pero va, vale un poco callar para que le haya escrito, porque en, en, en la resolución final iba a salir algo muy distinto. está un poquito. Ahora, la, la, la de John Lucas incluía a los hijos de Skywalker con una loca y incluía a unos gemelos que eran hijos de. Se de... remetía la, la, la historia, la Sí, fuerza, sí, no, se sí. complementaba mucho y tenía mucho que ver todo siempre con el rollo Skywalker. Skywalker eran los, los locos del universo, los locos bacanos del universo. Mira, empecemos, avanzamos con la otra vez. Y...